Yo tengo varios maestros, me vienen a la mente especialmente dos maestros en la, en la vida, Carmen Elena Vergara y Nelson Bruno. Eh, ellos me, me enseñaron a creer en mí misma, a, a, a ayudarme a ver de lo que soy capaz de ser y de hacer. Y cada vez que pienso en ellos, pues se, se me viene una sonrisa a la a la cara, como pueden ver, porque los quiero mucho por lo, todo lo que significan en mi vida. Gracias, Madre.